Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una replay que nos trae el señor Britai Dami con nuestro querido burrasquillo ahí con el con el. Camo este del Día de Muertos. Así que les mando un saludo gigante a toda la gente de México por su día de los muertos Pero bueno, tenemos esta replay con el burrasque Antes que nada les quiero decir que, como siempre, muchas gracias a toda la gente que ha donado A todos los chicos que, que pusieron plata aquí en el canal Así que obviamente los pusimos eh, por aquí, por aquí arriba Así que nada, muchas gracias para todos ellos Y segunda cosa que quería decir antes de tirar la replay Es que tienen el código arriba para que puedan poner Nando Capo mi Fab Ahí lo tienen ahí arriba para que lo puedan eh, colocar y obtener todos sus... Millones de beneficios, chicos Así que no se olviden de poner el codiguillo Bueno, dicho esto Entonces, vamos ya directamente con la cámara De... De Britay que está obviamente En, la, en el clan de, de Nando Obviamente, claro que sí Así que bueno, vamos a ver De qué va Esta replay, la verdad es que no la vi Ahí se sí. Mi amor, mmm, qué rico, dejan de dejar whatsapp Maricón, QL De FBL Así que na, se están dando amor los chicos en el, <ríe> en el chat. Como siempre, como siempre, me encanta. Bueno, ahí estamos acá en este mapa de monasterio. Um, ¿Para que voy a agrandar el minimapa? Porque está muy pequeño para mí. A ver, el de Dami decide ir por línea 8. Eh, pensé que todo tiene 8, ¿ok? Bien, perfecto. Tenemos una bachat 2T enfrente, un charrioter la SU-101. Ok, la bachat decide tirarse... Mmm, mal la bachat, mal, mal, mal Al sopollo, ¿a dónde va? Eh What the fuck eh, el STA Mirá cómo ganaron, cómo ganaron el medio Obviamente ellos El STA te va a castigar como si no hubiera Un mañana Titanium desde el medio, desde el centro Zafaste ahí, bien, bien por Dami Decide retroceder un poco Estaba muy adelantado con el burras El proguito decide avanzar por línea 8 solo contra 3, más la bachat que todavía está viva. Ahí Dami decide ajusticiar al STA2. Le R el primero. Muy bien. Ni por enterado, eh? no sé si es ni por enterado el STA. Sí, ahí, tranqui. Titanium, pero si te pegan te erran el primero, muévete, brother. Porque te van a pegar el segundo. Y si es un burrasque, sabe que tiene dos tiros. Los Links siguen moviéndose. El Lowe por, por esta zona. Yo hubiese preferido mil veces que el Lowe vaya por el otro lado. No para, a ver, saco la cámara un segundo, quiero ver el Lowe. Para tener un Lowe y tenerlo allá atrás en H, está bien, ¿eh? va y va lento avanzando y demás. Pero fíjate que... Fíjense un detalle, ¿no? El Lowe todavía está... Te digo porque yo el Lowe lo, lo, más o menos lo conozco. Fue mi primer tanque premium. Eh, no te conviene meterlo en una zona tan... Donde te tardes tanto en desplegarte, ¿bien? Porque es un tanque muy lento. Y al ser un tanque tan lento, cuando vos llegues a la batalla... Ya vas a tener dos chabones que ya han muerto. Dos flacos que han muerto. Eh, mucho daño que ya se, se hizo. Cuando vos llegas ya tal vez... La, el pescado ya está vendido, ¿entendés? Como que ya la partida está por la mitad. Pero bueno, son decisiones. Eh... Y además tenés una buena torreta. En el otro lado podés aprovechar mucho más esa torreta. Más que estando ahí atrás. En, en, en G8. Bueno, Dami acá decide estar por la misma zona. Ya lleva 1798. El burras para mí es un tanque que está muy, muy bien. Sigue encascado ahí con el tema este de los que están ahí arriba. Me parece bien. Me parece correcto. ¿Por qué? Porque mmm, mmm, al avanzar, si avanzás como está el proyecto, te pueden castigar de allá arriba. ¿Bien? Vos tenés... Tienen tiro los de acá, los de... Donde está el CS y está el STB. Eh, tenían tiro a donde está el progetto. Cuando vos pasás, si pasa el low ahí. Y están ellos tranquilamente ahí disparando. Ganaron esa zona de arriba. O sea, cuando ganás... El monasterio es muy importante ganar en este mapa. Porque tenés tiro a casi todo. De, desde el monasterio tenés tiro... Eh, a todo lo que es... Eh, donde está el, el progetto enemigo. El low, Lo que es dos... Eh, E2... F2 por esa zona. Tenés tiro acá donde está Britai también. Tenés tiro donde está el Progetto desde la zona de, de, de donde está el CS53. Es una... Tenés tiro a ambas bases. O sea, fíjate lo importante que es tener el medio en este mapa. Un tiro más. Un tirito más. Esto también es otra costumbre que creo que lo, los jugadores. Creo que es un vicio que tienen los jugadores. Que es eh, el hecho de te pegar un tiro. Y siguen estando ahí. Te pegan un tiro automáticamente y además. Por ejemplo, ¿no? No le vemos que te pegue un tiro, por ejemplo, un lowe. Que sabes que es un monotiro. Un solo tiro. Y otra cosa es que te pegue un tiro, un... Burras, que tiene dos. O sea, un 50-100. Yo qué sé, ¿entendés? O sea... Que... Eh... ¿Entendés? O sea, si te pega un tiro, un autocargador, sabes que tiene por lo menos... Uno más. Puede ser un proyecto que tiene tres. Y ya te comiste 800 de daño. Entonces... Si te pegan un tiro, es porque estás espoteado. Con lo cual ya, por ende, movete. Ya apenas te salta la bombilla. Y si ya te comiste el tiro... Huye de ahí. Húyele. Ojo, no digo que huyas de la zona. Lo que digo es que, de última, resguardate un poco. Resguardate un poco para que eh, puedas. Eh, no, no comer ese tiro, digamos, ¿no? Ahí va, soy un poquito el volumen. Ahí va. <coughs> ¿Qué hice? Eh, maricón de FBL, ¿qué hice, maldito derrotistas? Él también. Manga de imbécil, dice. No escriban en el chat, es, es, no tiene sentido. para es... en el chat, es una cosa que no tiene ningún sentido. Ahí está el Tiger 2. Apunta tranquilo, tenés tiempo. Buenardo, un tirillo más. Listo, perfecto. La capacidad que tiene el Burrasque de hacer daño. No tiene nombre, chadón. Es espectacular para eso. Y eso que a grandes distancias no tiene buen... No tiene gran... Eh... Precisión. Me colgué. Me colgué. Eh, bueno, está el Bulldog por ahí. El S1 de aquel lado. <coughs> Básicamente la partida está prácticamente... Eh, perdida. El logo le dice tranquilo. Es un juego. Sí, es verdad también eso. Es, tranquilo, es un juego, pero... Lowe, te desplegaste mal. Te desplegaste muy mal por ese lado. Un Lowe no... Yo aconsejo realmente, con un Lowe no vayas para esa zona porque... Es, no te voy a decir que es inútil el tanque ahí, porque ningún tanque es inútil en ningún lado. Mientras pegues un tiro. Eh, el tema es que puedes sacarle muchísimo más provecho por el otro lado. Capaz que podría haber hecho desastre por el otro lado. Mostrando torretas solamente en partida de tiro 8, ¿bien? La verdad que me desacostumbré un poco a ver los, los mensajes de, de. pues yo lo tengo desactivado para, para, para evitar todas estas cosas. Yo juego lo mejor que pude. Bueno, ahí está, ¿ves? Ese es el tema. He juego lo mejor que pudo. Está muy bien, está muy bien. Eh, el Dami que decide ir por línea 9 a ayudar al Su-101, pero mira que tenés una banda ahí. Eh, pero bueno, es el único que tiene. Está full vida. Por lo menos puede pegar dos tiritos más. Lleva 3292, no está nada mal. Pero yo te digo, eso andar escribiendo y estar en primera línea como le pasa al Su-101, no te conviene, bro. Te conviene estar más concentrado en la partida, tranquilo, analizándola. Ahí venía con toda el EBR, vio que estaba britay ahí, perfecto, se lo saca a dos de encima. Ojo que se está igualando un poco la... Bueno, pasa que acá están todos de ellos. No te tires, no te tires al agua. ¿no? Ah, bien, bien, bien, perfecto. Pensé que, tipo, si iba a suicidar. El Tiger 2. Eh, lo sacan, ojo, ojo, ojo, 4-3. Muy buena partida, bro. Pero sigue ayudando al su 101, David. Que está el Scorpion está tranquilo ahí. Va a dar la vuelta. A ver, a ver qué va a hacer. Me, me intriga mucho qué va a hacer. Ya está cargado. Tiene movilidad. El Rush, si hay algo que tiene es movilidad. Perfecto, está el escorpión. Pega. un tiro, el Scorpion está apuntando, así que ojo, salís y te la comes. Perfecto, excelente, Dami, muy buena ahí, Dami, Britai. Lo que juega. Me gusta, me gusta. ¿no? Está peleada bro. Está re Ahí viene a buscarlo, un tiro, perfecto, se lo lleva. Está arriba el CS, está el proveto O sea, se dio vuelta la partida. Gracias, a que Dami mató cuatro, chabón. Bien ahí bajando cañones, bro. Excelente. Eh, no te puedes tirar por ahí. Tiene como un balconcito. Perfecto. ¡Uh! Quedó el proveto solo. Hay que ir a buscarlo como sea. No, no, no te puedo creer que le hayan dado vuelta, bro. ¡Qué partida! Qué partida, excelente. La elegí así al azar porque la verdad que la... Ya saben, si quieren dejar una replay, déjenla en mi Discord. Hay una, un canal, una sección que... Pero Dami, recárgame eso, que... recárgame, aprieta la C, y recarga los dos proyectiles, bro. Yo... Ahí está, perfecto. Claro, claro, claro. Que sí, si ya estás buscando, mientras buscas tranquilo, vas recargando. Eh... ¿Qué te iba a decir? Nada, eso. Tengo miedo por eso. What the fuck si, si quieren dejar una replay en mi Discord, en la sección de hashtag replay, hay una sala. Pueden dejar ahí, déjenme lo que es la, la, digamos, la replay en sí. Y déjenme las capturas de pantalla de los resultados, ¿bien? Así después se lo puedo mostrar a todos. Y la vamos analizando acá en vivo, en directo. Claro, lo pasa que al tener... También el proyecto es, es, es peligroso. Pensá que Damián encima tiene eh, está muy tocado. está muy tocado, entonces eh, es un tema Yo realmente no creo que el proyecto te mate un tiro Lo que pasa es que vos le vas a meter uno seguro El tema es que no sé cuánto tiene de vida el proyecto Si está un tiro o no Perfecto, yo haría lo mismo que también ¿Ves que el logo está, está bien? O sea, esta es la zona del logo para mí Ahí donde está, en este... Si te paras ahí a la izquierda, a los que, donde está el m 449 de aquel lado... El cadáver ese que se ve allá al fondo... Eh, ese allá... De ahí, desde esta posición de ahí... Puedes dispararle tranquilamente allá... Y solamente asomas torreta... ¿Bien? Igualmente de acá a la derecha también... Ay, no te me des vuelta a mí, por favor... ¿Ves? Acá, justamente... Ahí también... Vos solamente estás eh, asomando eh, lo que es el frontal un toque... Pegás en diagonal, no hace falta que muestres porque toda la piedra te cubre. Estoy diciendo siempre con low, eh. Y pegás a los que tenés ahí arriba. En cambio ya estás en campo abierto, en el pasillo largo, te tiran del otro lado. Bueno, muy bien, la verdad que excelente. La verdad que la partida que hizo Britei acá es un lujo. Para mí hizo eh, prácticamente todo bien. Yo me hubiese movido exactamente igual, prácticamente... <coughs> El que no es para meterse en esta zona acá de, de pesados pasillera, por decirlo así. Eh, se movió por todos lados, así que me, me gustó mucho. Trató de limpiar el medio, sacó las kills que tenía, bajó los cañones que tenía que bajar. La verdad que hizo una partida, mmm, creo que 10 de 10. Felicitaciones, así que vamos directamente con los resultados, bro. Bueno chicos, entonces acá estamos con los resultadetes de la partida de Britay Así que, bueno, estaba con el burras. Hizo 4512 de daño. Eh, 234 asistido. Así que tiene un combinado de 4746. Más o menos, por ahí anda. Así que ahí saqué el boleo. Maestría de primera. Eh, luchador, duelista. De rompehuesos. Eh, disparar a matar. Gran calibre. Nada, excelente. La verdad que es muy, muy buena. 4 kills, excelente, la verdad que muy muy buena partida de Britay qué buena partida, bro Excelente, me encantó esta partida ¿Sabes por qué? por encima me encantan las, las replays Donde se puede mostrar cómo jugar el vehículo en ciertos mapas Y acá, pipí, cucu excelente La verdad, 10 puntos, me encantó De las mejores partidas que he subido Y eso que no es una partida de 15.000 de año A mí cuando yo, digamos, eh, elijo una partida así Me interesa más que nada el comentario que me ponen después Tipo, che, mirá esta partida porque eh, está buena por, no sé, por el spoteo O por esto, o por aquello no, porque hiciste 15.000 de año, tipo, eh, no sé, con, con un pesado campeando desde atrás. Sí, te puede hacer, sí, ni hablar, o sea, cada uno hace lo que quiere. Pero me gustan estas partidas donde podés eh, desarrollar al tanque en su máximo, lo podés ver en su máximo potencial, moviéndose, dando la vuelta para ir a buscar al Scorpion por atrás, eh, limpiando la zona del, del monasterio, eh, bajando cañones, eh, nada, creo que estuvo re, re bien. Ayudando al compañero cuando tenía que ayudarlo. Eh, en un momento se fue atrás de todo, me parece excelente también porque la había jodida, o sea, había como cuatro más de ellos, o tres más de ellos del equipo enemigo. Se fue atrás por, la, por si las moscas, a ver qué onda, hasta que viera bien el panorama, vio bien claro el panorama y ahí se lanzó de vuelta, no, el todo 10 puntos. Eh, a ver, vamos con la otra imagen. Ahí está, ahí está clarísimo. El daño entonces... Eh, Perfecto, sí, el daño que hizo 4.512 con 4 kills. El Scorpion Schaufer de RSMBR, eh, un clan de Brasil pareciera, ¿no? BR. Scorpion G, 2.067, 3 kills. El Panther 8.8, 1.821, muy bien ese Panther ahí, bien utilizado. El Panther 8.8, recuerden que le han subido el daño, pasó de 2.40 a 2.80. Eso está bastante bien. Eh, el equipo enemigo, un C52 List, 2.818. Eh, el Bulldog 1845, Proveto 2327. La verdad que está bastante, bastante... Bastante, bastante bien. Bien jugado, bien jugado. La verdad, excelente. Eh, y fíjense lo que decía el Lowe, ¿ves? 968... Eh, yo creo que, digamos, podría haberle sacado más provecho de aquel lado. Pobre, justo me la agarré con el Lowe, pero no es que lo estoy criticando, ¿bien? Quiero que se entienda bien lo que digo. Lo estoy diciendo de buena onda, de que creo que podría haberle realmente sacado un poquito más de provecho por aquella zona, no y justo agarré el logo porque es el tanque que más conozco, me parece es mi primer, cuando empecé a jugar lo primero que hice fue comprarme el logo, así que eh, pero eso, eso, y después el pantero está, está bastante bien eh, pero bueno amigos nada y maricón de FBL también bastante, bastante bien, mira con la Su-101 se la rebanco allá, aunque obviamente necesitaba ayuda de, de Britei, pero creo que, que, que la carrió básicamente Britei la car entre Britei Shoffer eh, y maricón de FBL Tenés 4 y 3 7 y 3 son 10 kills O sea, volaron al equipo enemigo Muy bien Así que bueno amigos, eh, básicamente Hasta aquí ha llegado, ya saben Utilicen mi código que está aquí arriba, siempre se los digo Se los vuelvo a repetir porque ustedes son unos colgados Ahí se los pongo más grande para que lo vean Y se los muevo también Ahí va, perfecto eh, Y también a los chicos que han donado, por supuesto Nando Capo, mi CCFAP. 1120, pongan ese código, tienen. Quite reservas, chicos. Quite reservas grandes. quite eh, Kit de Reserva. Quite de reparación. Eh, botiquines grandes, botiquines chicos. Mata fuego automático, mata fuego, manuales. Reservas personales. Descuentos en la tienda premium de hasta un 75%. No son acumulables, pero se pueden utilizar en la cuenta en la tienda premium. En la cuenta premium, En la tienda premium también. Así que. Eh, nada. Hoy, ayer estaba viendo. Un bueno, amigos, estamos viendo los 30 días de cuenta premium en Argentina Con el bono del 20% Creo que quedaba en 200 pesos 200 pesos argentinos, No, 30 días de cuenta premium bro O sea, utiliza el código de Nando Y obtén todos sus beneficios Aprovechen, ¿no? que, era, aprovechen que ahora Wargaming está, está bastante regalón Bueno amigos Cuídense mucho, muchísimas gracias, ya saben, déjenme sus replays en mi Discord, lo van a tener acá abajo al Discord y en la sala, no me lo dejen en el chat general ni mucho menos, déjenmelo en la parte que dice hashtag en la sala de replays, ahí con sus respectivas pantallas como ahora, eh, así todas las podemos ver y disfrutar. Un beso gigante, cuídense y que tengan una hermosísima semana, nos vemos en la próxima, chau chau.